Otra vez amargado y no sé ya ni por qué Será que estoy cansado de este circo que habéis montado En un intento vano de ser más que el de al lado Y que estoy harto de ver una y otra vez Compañeros, dando puñaladas al que falta bravuconerías machos alfa Fuertes a al capecho y el débil se arrima al resguardo de su falda Esperando a jugar sus cartas Me la sé de memoria, da pereza quién en la empresa, luego os acojonáis y enterráis la cabeza, anda venga, ya es hora de que cambies de canción como un anuncio cutre en la televisión, subiendo el volumen para captar la atención, y yo cambio de canal o la apago del tirón del curro al sofá, a cenar y apaga la luz, cualquiera de mis bambas ha vivido más que tú, la empleaste en trabajar, y el dinero que ganaste lo gastas ahora en alargar tu juventud, antes me dabais igual ahora me dais asco pisándos por escapar de vuestro Fracaso. Soñando conquistar el mar, navegar a cielo raso para acabar ahogados en un vaso Mucho talante y a mí no me la cuelas, yo solo me pongo elegante para ver a mi abuela Así que borra esa sonrisa de seguridad que refleja ansiedad, ser aceptado en sociedad Tendríais que revisar vuestra lista de prioridades Dicen que el amor no es cuestión de edades y yo creo que la muerte tampoco Así que Despabillando loco antes de que la cagues. No pretendo ser ejemplo, como mucho una excepción. Pero vuestro patetismo ya no tiene parangón. Y solo en mi habitación reflexiono y me pregunto Si acaso no veo lo que veo yo el resto del mundo Y no, ya no me apetece hablar de soluciones Me quedo solo con mi pena y mis canciones Que ya no me interesan vuestras opiniones Ya hace tiempo de ser té de este ejército de clones